Vámonos a recibir en este momento a la doctora Andrea Manjarrez. Andrea Manjarrez, como ustedes saben, es una doctora en psicología, docente universitaria y nuestra doctora de nuestro programa y que cada jueves viene a tratarnos un tema interesante. Esta vez, Andrea va a tratar con nosotros el estrepos eh, académico. académico. Hace unos días... Se trató un tema parecido, ¿verdad, Andrea? Y hoy vamos a hablar del estrés académico. Así es que, eh, buenos días, Andrea, ¿cómo está? Adelante. Qué placer tenerte, como siempre, cada jueves. Muy buenos días. Sí, un gusto para mí también estar con ustedes. Y miren, si quise eh, retomar lo de estrés académico. Hace unos días debemos celebrar de estrés post que es algo muy diferente, pero eh, vamos a para este asunto porque además estamos en una parte muy diferente eh, por ejemplo la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esta semana estamos finalizando semestres en el examen y, eh, y aparte de eso en el consultorio he recibido muchos casos de niños jóvenes y adultos con estrés académico ojo entonces dije este tema hay que hablar ¿Sí? Recordemos que el estrés, como tal, es una respuesta que da el cuerpo, es una emoción, ante estímulos externos donde sentimos presión, donde entonces el cuerpo eh, se coloca en un estado de alerta. ¿sí? El estrés es una respuesta natural del cuerpo, incluso es parte de los procesos adaptativos que teníamos, ¿cierto? En términos evolutivos, aparecía un animal que nos podía atacar, pues entonces el cuerpo se estresaba para poder dar una respuesta rápida y poder activar, entonces nuestro corazón tenía más fluido sanguíneo, había más tensión, había más energía. ¿okay? Entonces, el estrés es necesario como respuesta adaptativa cuando hay amenazas reales. Pero, ¿qué ocurre con el estrés académico? A ver, hay dos tipos de estrés, uno tipo agudo y otro tipo de estrés diacrónico. ¿OK? En el agudo, supongamos en el contexto académico, tengo que entregar el trabajo final, ¿ok? Eso me va a mantener, ese grado de estrés me mantiene activo, alerta, si me tengo que trasnochar, eh, si tengo que forzar un poco más mi cuerpo y mi mente, lo puedo hacer. Y digamos que no es tan perjudicial si los niveles no son ya excesivos, pero el problema más serio con nuestro estrés viene cuando se convierte en estrés crónico, es decir, cuando se mantiene durante mucho tiempo, ese estado de alerta, porque ojo, es que nuestro corazón está bombeando más sangre, es que nuestros músculos están más tensos, es que el cortisol, que es la hormona del estrés, está mucho más alta de lo normal, ¿sí? Entonces... Eh, también toda la parte gástrica se afecta, ¿cierto?, más así es en el estómago, entonces fácilmente empezamos a que a desarrollar incluso enfermedades, síntomas típicos a nivel gástrico, eh, una gastritis, una úlcera, incluso sangrante, eh, a nivel también de, de la cabeza, pues, cefaleas o dolor de cabeza, tensión muscular, cosas como en el cuello que es muy frecuente, que las personas tienen que tomar relajantes musculares. O sea, hay muchas situaciones que se pueden empezar a desencadenar. Y si de por sí yo, yo tengo una patología de baja. por ejemplo, soy diabético, se me elevan los el niveles de glicemia, soy asmático, me puede dar una crisis asmática, soy hipertenso, entonces se me puede disparar la presión. Entonces, ojo con esto, necesitamos tener conciencia de cómo estamos manejando las emociones en nuestro cuerpo, porque como ya lo hemos hablado otras veces, nos enfermos. Llevamos un año y algo en educación virtual. cierto, aunque ahorita tenemos la idea de que si volvemos o si no volvemos, pero bueno, por ahora estamos casi todos en educación virtual o semipresencial. Y lamentablemente por la inexperiencia en este tipo de educación muchas de las instituciones a todos los niveles, educación preescolar, primaria, secundaria universitaria por el temor de que las personas digan, ah pero yo no he aprendido nada esta gente no está haciendo nada les están pagando para nada yo estoy pagando en el sector privado y qué es lo que están haciendo han exagerado en la cantidad de tareas en la cantidad de lecturas, exámenes, asignaciones. Y ojo, esto está dañando seriamente la salud de la comunidad educativa. Y por eso les digo que en mi consulta he tenido particularmente varios casos al respecto. La otra vez, bueno, hace como un año, hablamos del estrés de los maestros, pero hoy estoy haciendo el énfasis en el estrés del estudiante, niño, joven o adulto estamos viviendo situaciones muy difíciles, así como en teletrabajo decimos, hey, cuidado, hay que respetar los horarios, aunque esté en casa, usted tiene que saber que si su horario normal es de 8 a 5, pues de 8 a 5 es que usted tiene que estar disponible, no le puede estar llamando para enviar trabajo para una reunión a las 7, 8, 9, 10 de la noche, sábado, domingo, sí, lo mismo pasa con la educación, si el horario normal por ejemplo, era iniciar a las 7 y media, no tienen por qué poner exámenes a las 7 o a las 6 de la mañana, o en la noche, o actividades, o no, es lo mismo. Así como tendríamos que respetar los horarios, y esto especialmente con los encuentros sincrónicos y los exámenes, entonces, oh, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Todos necesitamos descanso, los estudiantes también lo necesitan. Además, las investigaciones muestran que cuando estamos bajo elevados niveles de estrés, en el momento puede ser que la persona aprenda entre comida, se va a dar respuesta de los contenidos, pero no se presenta un aprendizaje significativo. O sea, el día de mañana, ya cuando pasa todo esto en una semana, en un mes, le pregunto, mira, y de tal la asignatura esta y esta, en blanco. ¿Y cómo le fue en el examen o en el trabajo? Excelente. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando bajo muchísima presión. Y tenemos la sensación incluso de tener más presión, más trabajo del que podemos responder en muchos de los casos. No son todos los casos, pero sí hay muchos. O sea, Hay personas desde los niños que están empezando a presentar eh, o que han reportado ya desde hace un año eh, trastornos de ansiedad, por toda la carga de, de, de trabajo, o sea, no pueden dormir tranquilos, sienten que no pueden con esta situación, entonces aquí tenemos que equilibrar, acá tenemos que volver a hablarnos de los mismos temas, de, eh, primero de planificación, de comprensión real, cuando hablamos de hacer capacitación en las instituciones, no es solamente que los maestros sepan usar Zoom, Teams, Classroom, Google, no, es entender las diferencias de las dinámicas de aprendizaje en la educación virtual o servicio presencial con la educación presencial tradicional. Hay diferencias, hay diferencias que tenemos que entender y también en términos de la carga de, de trabajo. Por otro lado, tú, estudiante, la planificación de los tiempos, no descuidar las pausas. Cada 40 minutos tenemos que hacer una pausa, aunque sea de la vista, que sea pararnos a tomar agua aunque sea pararnos a ir al baño. ¿sí? Entonces, esto es muy importante, una alimentación adecuada, el ejercicio. No podemos descuidar el ejercicio, tenemos que hacerlo por lo menos tres veces a la semana, todos, todos. Cuando yo hago ejercicio bajo los niveles de cortisol, libero algunas otras sustancias que me ayudan con la alegría, con la alegría, con el entusiasmo para ver la vida con optimismo. Y vuelvo e insisto, ustedes dirán, bueno, pero la doctora no se sabe otra canción, la meditación. La meditación es lo que hasta el momento ha mostrado ser más eficiente en el manejo de las emociones y, el, y en el control de nuestro sistema nervioso, aprender a dominar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, meditar. Las meditaciones, ustedes buscan en YouTube para encontrar. Uno coloca meditaciones para niños que aparecen de 5 minutos, 10 minutos, así mismo para adultos, para jóvenes, para todas las edades con propósitos específicos. Por ejemplo, uno coloca meditación para bajar la ansiedad, meditación para otra cosa. O sea, sirven, son cortas. Con dedicarle 10 minutitos al día a meditar, va a ser una gran diferencia de manera diaria, ¿no? Diaria, diaria, diaria, porque eso es crear rutinas para generar cambios. Incluso en las estructuras cerebrales, según las investigaciones de neurociencia. ¿sí? Entonces, ojo con esta parte que es tan, tan importante. No sé qué preguntas en el, en el estudio. Sí, doctora, ¿cómo está usted? Bien. Me imagino que debe ser estresante ya un joven estudiante, con conciencia de que debe cumplir, pero no se conecta con el estilo de de estudio que hoy está planteado. ¿Cómo? Claro. Eso claro. debe ser catastrófico cuando no se tienen los padres adecuados porque están trabajando eh, y no tienen el tiempo. Estamos hablando de un adolescente, de un eh, ya de media, de estudiante de media. ¿Cómo? ¿Cómo? No, Ay, no hay que ayudarlo. ¿Cómo sería abordar ese tema del estrés? Que, que muchas veces quizás no saben que es estrés lo que le está pasando. ¿Verdad, doctora? Ay, no sabe. Mira, yo en las clases... ¿Cómo soy... tratar a ese joven producto de esa situación? Era un poco lo que yo te decía. Primero que todo, y muy importante, tenemos que darle el espacio a las personas de que hablen. O sea, de que digan, oye, yo me siento angustiado, yo me siento estresado... Eh, no me siento bien con esta situación que digan lo que sienten ojo, no lo que piensan lo que sienten porque es que normalmente dejamos que la gente diga lo que piensa, pero no lo que siente paso número uno siempre, cualquier problema emocional cualquier dejar que la persona exprese lo que piensa y lo que siente incluso, a ah, que ese joven tiene deseo de llorar, de gritar, dejémoslo en un momento, para que ¿Para Ahora, lo que no está bien es que esa persona se quede en ese estado, ¿no? Pero, me quiero desahogar, quiero llorar, quiero gritar, quiero a, hasta en ese momento, de pronto decir una palabra medio de descompuesta, dejémoslo, desde que no está agrediendo nadie, ¿no? Sino una situación de me estoy desahogando yo. Después, vamos a decirle, vamos a ver cuál es tu dificultad, ¿sí? No manejas bien la plataforma que están utilizando, no entiendes la clase, no te concentra, no te motiva, no te... O sea, ayudarle a analizar cuáles son los factores negativos que le están afectando en esta modalidad de aprendizaje y también ayudarlo a ver lo positivo. ¿Qué es lo bueno de esta modalidad? ¿Qué te gusta? ¿Qué te parece bueno Para que también él no solamente se centre en aquello que no le agrada, sino que vea algún aspecto positivo. Eh, a mí particularmente me parece que la docencia virtual tiene sus ventajas. Y a mí me gusta, para ser sincera, me gusta mucho como estudiante y me gusta como maestra. Pero eso va a depender de muchos factores, ¿no? Eh, en nosotros también está muy en juego en los recursos materiales que tenemos para poder estar en, en este tipo de docentes O sea, que nos referimos al Internet, a la luz, al dispositivo electrónico. ¿sí? Eh, no es lo mismo tú hacer una tarea por un celular a hacer una computadora o tablet. Sí. O sea, eso hay que aclararlo y el no tener las herramientas necesarias sí genera un estrés real porque es que hay una situación en la que yo no cuento con los recursos para poder dar respuesta a una demanda académica que se nos está haciendo y lo otro es lo que decíamos Francis de fomentar esos hábitos saludables del agua, de los horarios ojo, los horarios de dormir son muy importantes para que nuestros chicos puedan descansar que se duermen alrededor de las 10 de la noche antes de las 12 para que el cuerpo pueda repararse descansar que se pueda levantar temprano lo del ejercicio lo de la meditación lo de comer en horarios fijos también comida saludable no solamente cosas fritas la comida también estresa al cuerpo y a veces no nos damos cuenta de esto y estamos en una cultura donde comemos mucha grasa, donde todo le echamos sopita donde todo le echamos salsa es su so, estrés al cuerpo, estresa la mente, porque mente y cuerpo están allí, no están por separado. Entonces so, generar todo un ambiente de comprensión, ayudarle a reorganizar sus tiempos, a ver los aspectos positivos y crear un estilo de vida más saludable y desde luego entablar un diálogo. Digamos, yo como padre, que estamos hablando de educación secundaria, yo he ido a hablar con la maestra, he ido a hablar con la institución educativa, miren, me están poniendo mucha tarea, o mi hijo necesita un acompañamiento de este tipo, hay que hacerlo lo otro. Los psicólogos escolares, tanto en el sistema público como en el privado, y los orientadores están trabajando. Entonces también pero miren, yo necesito un encuentro con el psicólogo escolar. Y si ya vemos que definitivamente no fue posible eso, buscar ayuda profesional, porque en realidad se nos pueden enfermar, tanto en términos de salud física como en términos de salud mental, o sea, muchas personas realmente en este momento con trastornos de ansiedad asociados al estrés académico. Bien, gracias eh. doctora por ese, esa información. Ahora yo te voy a decir algo, eh, tú no recomiendas entonces ni carne frita, ni tripita, ni jocico, ni chicharrones, sino comida oh, saludable. Tú le, le quites esa comida al dominicano, mira, <ríe> te tiene que decir.